Leemos e imaginamos, leemos y conocemos, leemos y viajamos y cada vez que leemos podemos sentir el sonido de las hojas. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas al sonido de las hojas. En el episodio de hoy queremos compartirles un libro que se llama El imperio del Quijote de Jorge Riani. Jorge Riani es periodista de la ciudad de Paraná, se desempeña actualmente como corresponsal del diario La Nación aquí en nuestra provincia, también trabaja en la revista Cicatriz, integra su staff periodístico y está eh, integrando el equipo periodístico de la radio municipal Costa del Paraná. Este trabajo es un trabajo que le llevó muchos años de investigación y que tiene la particularidad de que Jorge Riani también integró el diario de Paraná, lo conoce desde sus entrañas y llegó a ser incluso jefe de redacción. Por eso queremos conversar con él. Vamos a estar charlando sobre cómo fue todo este proceso de investigar y conocer el trasfondo de la historia política y mediática del diario y también eh, cómo la familia Echeverre protagonizó gran parte de esta historia. ¿Cómo te va? Buenas, ¿cómo estamos? Muy bien. Gracias por, por aceptar esta invitación, eh, también por viajar para, para participar de, de este programa y, bueno, eh, y por acompañarnos acá para empezar a charlar un poco sobre el Imperio del Quijote, este libro que te llevó un gran trabajo de investigación, que lo viviste en carne propia también porque fuiste periodista del diario de Paraná y bueno, donde empezás a a destramar eh, un poco gran parte de la historia del diario que, era, que no era conocida hasta ahora. Exactamente. Sí, sí, sí. El libro, digamos, eh, debe ser mi quinto libro, mi sexto libro, eh, pero es el libro, ¿no? Es el libro el que siempre quise trabajar. Y, y un poco por lo que vos decías, eh, resume la historia del lugar donde yo trabajé tantos años. Empecé chiquito, 16 años, en el diario de Paraná. Llegué a ser el jefe de redacción, a los 27 años. Y, y bueno, vi pasar mucho. Yo me daba cuenta que este, había como un, un, una historia que no se contaba, como un rumrum ¿no? de, de adentro. Y, y dije que, que sería interesante ser contada esa historia y, y todo lo que pasaba por, por ahí adentro. Y el libro viene, digamos, son como tres libros en uno, porque son diferentes temáticas dentro de un tema tan... Englobador como es un, un diario. Pero no es una historia de una empresa, no es la historia, sino que es una historia política, porque hasta donde hemos sabido, hemos repetido durante medio siglo más o menos, es que el Diario de Paraná, de eso estamos hablando, eh, fue creado en 1914 por la familia Echeverre. En realidad la familia Echeverre era una más de unos 32 dueños, 31 hombres y una mujer. No era el más importante Echeverre, pero sí fue el hijo de ese Echeverre, estamos hablando del ex gobernador Luis Lorenzo, eh, que integró la primera fórmula radical en el 14 junto con Laurencena, y, ahí, y aquí aparece el nombre de Laurencena, que es efectivamente el ideólogo del diario, pero que fue olvidado. Entonces, el libro lo que hace es contar la historia que viene a contradecir un poco el relato que hemos escuchado, porque una vez que el hijo de ese Echeverre, este, que es el abuelo de quien fue ministro hasta hace unos años, eh, el, el, el Arturo Echeverre, Arturo Julio Echeverre, empieza a contar la historia como que su padre había fundado el diario. Y bueno, a partir de ahí, nosotros lo que hacemos es desentrañar el relato, dividir relato de historia. Y bueno, eso fue un argumento para contar este, una historia política también, porque 32 dueños, estoy diciendo, de los cuales 8 fueron gobernador de Entre Ríos. 8. Hoy, busca ocho, busca 32 personas hoy que estén detrás de un proyecto común, y que de esos 32, 8 sean gobernador, 4 vicegobernadores, 2 presidentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, diputados nacionales, dip senadores nacionales, ministros nacionales de Alvear, de Irigoyen, bueno, todo eso metido en un libro, pero a la vez, porque los medios de comunicación, como bien sabés Valentín, tienen como un espíritu muy propio que se va conformando con, con, con la propia comunidad. No estamos hablando de un diario, realmente a mí me gusta llamar la redacción de Oro, por la, la que pasó Amaro Villanueva, la que pasó Marcelino Román, Guillermo Sarabí, eh, donde escribió Juan L. Ortiz, Emma Barrandegui, eh, Beatriz Bosch, más tarde Helio Celeyes, en fin, todo eso contamos de ese, de ese mito fundacional, eh, justamente que, que revisás, de ese grupo de 32 personas, hay un origen del, del diario que tiene que ver justamente con el radicalismo aquí en la provincia de Entre Ríos y con lo que pasaba en los medios por lo general en el, en el final del siglo XIX, principio del siglo XX, que la mayoría de los medios eran medios que tenían una finalidad política y que después fueron eh, convirtiéndose en medios de comunicación más comerciales. Eh, es interesante cómo vos a lo largo del libro vas narrando, podríamos decir, las distintas etapas políticas del diario, eh, y cómo fue esta cuestión de que, si bien el diario ideológicamente tenía una, una mirada radical, eh, fue antigrigoyenista, apoyó el golpe de Estado, eh, después también tuvo un, una confrontación con el peronismo, cómo fue un poco esa cuestión de, de, de revisar la relación del poder del diario con... Eh, los tiempos políticos de cada época. Como bien decís, los diarios, y Entre Ríos sabe mucho de esto, eh, en, todo, en toda la provincia, este, los diarios nacían con un fin político, y era propagar las ideas políticas, propagar este, los postulados, en un momento bisagra de la historia, eh, después de, de, de, de tantos años de, de, de, que gobernaban los conservadores, los primeros frutos de la de lo que uno conoce como ley San Peña, que es la democratización de la democracia, si se quiere, no cuando se, se, se establecen las normas, este, las, las pautas de elecciones, eso permitió escuchar eh, y cumplir con la voluntad popular. Y la, la voluntad popular, evidentemente, estaba en otro lado, ¿no? No, entre, no en lo que venían gobernando, que eran los conservadores. Por eso, eso significó, bueno, la ley San Peña en 1912, empezó a ver su fruto en el 14, con la siguiente elección, y ahí aparece el Partido Radical muy fuerte este, en una provincia también donde, bueno, cuando cambiaba el estatus político, otros actores empezaban a, a, a observarse. Son estos 32, estas 32 personas, por ejemplo, que nosotros estamos viendo en este libro. Y, y así fue un diario este, radical, como había otros. En Paraná, por ejemplo, estaba otro de los conservadores, que era La, la, la Mañana, estaba el diario la, la Acción, que era de tendencia católica, La Acción Católica, se llamaba La Acción. Eh, todos esos diarios, o casi todos, yo te diría el 99,9%, cerraron porque no se reconvirtieron a la, a la era moderna de... Este, bueno, poner fin a esa cosa de este, ser un diario de. Partidista. De partidista, exactamente, ser un diario de postulados y empezar a modernizarse y a darle voz a otros sectores que no son de los propios fundadores. Este, y, y bueno, entonces el diario pasó por distintos estamentos, ¿no es cierto? Fue. Fue radical. muchas veces. Eso te iba a preguntar. Después, además de la confrontación con el radicalismo, sí. tuvo varias situaciones de clausuras también, Exactamente. de, de sí, choques sí, con sí, el sí. peronismo también. Sí, el primer gran choque fue cuando el, el, el radicalismo se divide entre personalistas y antipersonalistas. El diario, y esto es muy interesante porque dentro de la misma estructura esta que yo estoy hablando de los 32, había quienes eran irigoyenistas y quienes no lo eran. Este, por ejemplo, Laurencena llegó a ser... Este se va a ser este, candidato a presidente por el antirigoyenismo compitiendo contra Irigoyen. Eh, sin embargo, el resto era Irigoyen, pero poco a poco va tomando fuerza y el diario se hace fuertemente antirigoyenista, pero muy fuertemente. Lo trataban en los títulos de asesino. Este, la, la verdad es que lo, los epítetos para con quien era el presidente este, eran muy fuertes. Eh, se usaban las viñetas, se usaban la, la, las caricaturas, se usaban las. las lo que hoy llamaríamos la, la, la, la fake news, bueno también porque se publicaba mucho de eso, hasta que el, eso, y eso fue durante un largo tiempo, hasta que se reunifica en el 35 la, la Unión Cívica Radical, y ahí bueno, este, se vuelve a reconocer la figura, este, la figura de. de Irigoyen. Esa fue, ese fue uno de los, de los grandes encontronazos contronazos, en los grandes choques que tuvo, que tuvo el diario para con la realidad política, que no le gustaba evidentemente. El peronismo tuvo realmente también fue una guerra encarnizada entre el diario y el peronismo. Este, el diario no se quedaba atrás, hablaba del nazi peronismo, este, a Perón lo trataban como ya lo habían tratado de irigoyen. Este, el peronismo, a diferencia del de, este, irigoyenismo, reaccionaba con con más este, contundencia, hubo detenciones, hubo este, directores del diario como Raúl Uranga, que fue gobernador, que estuvo detenido, estuvo también Arturo Echevere, estuvo Aníbal S. Vázquez, en fin, hubo una fuerte también este, controversia, hasta que el diario, ya ahí es cuando empieza el diario a convertirse, o a echeverizarse. ¿Por qué? Porque, digamos, eh, todas las acciones estaban dando vueltas, ya la gente que había sido accionista se estaba muriendo, muchos habían muerto. Y uno de los, de los hijos de, los, de aquellos pioneros, que es Arturo Echeverre, empieza a comprar las acciones, a pedirla, a presionar para que se la den, y se hace de la totalidad de las acciones, usando también dinero que, que, que había recibido de su esposa, y así este, el diario pasa a ser de una sola familia y ahí se reconvierte, y por eso seguimos hablando del diario, porque lo que hace es cambiar, dejar de ser partidario, eh, era antiperonista, pero con el correr del tiempo entiende Arturo Echever en esta modernización del concepto periodístico, entiende que no podía subsistir tampoco sin una buena relación, o por lo menos sin una relación cordial o institucional con el peronismo, y ahí es donde, este, bueno, este, el peronismo ya también empieza a aceptar el diario y hoy es, o hasta hace poco, era el diario que nosotros conocimos, ¿no es cierto? Claro. Es decir, hubo una, una primera etapa que fue justamente, estos, podríamos decir, eh, la primera mitad del siglo XX, que justamente sí. fue una, una posición muy política del diario y después ya un, un funcionamiento más comercial, más, más, comercial, más del moderno, medio. inclusivo de, de, de, de todos los sectores, se priorizaba la noticia más que, que, que, la, este, que el panfleto, ¿no? que, que era como hasta, hasta entonces. ¿no? Era, era muy, eh, es muy llamativo. Yo para, para trabajar el libro revisé muchos archivos, no solamente del diario, sino de otros diarios, y cómo se contestaban notas. Entonces vos leía una, pero no alcanzaba a entender la otra, porque, por supuesto, no es que te ponían en autos y decían bueno, vamos a contestar esto, pero primero te explicamos. ¿no? Contestaban sin explicar, por lo tanto tenía que leer el otro diario. Este, bueno, todo eso ocurrió, como bien decís, hasta, digamos, la primera mitad del siglo pasado. Jorge, de, a través del libro uno también va viendo eh, esta cuestión de, podríamos decir, una dinastía o, o, o una situación, digamos, de sucesión de directores y de autoridades del diario que tiene que ver justamente con la familia Chevere. Incluso vos vas explicando también todo el árbol genealógico porque eh, es un poco... Haciendo, trazando un paralelismo, parece eh, la dinastía de los Buendía de, de, de, sí, García, de García Márquez. Exactamente. Porque así. es como que tenés que estar aclarando y explicando. Es, sí, para cómo se repiten los nombres. Claro, es igual. Eh, por, por esta cuestión también de que, de que uno pueda seguir el hilo. Eh, y es cada una de esas personalidades, cada una de esas personas, le daban también una impronta a la línea editorial. Eh, eh, en un momento del libro vos comentás que el diario incluso apoyó la, la revolución cubana en sus comienzos y luego eso fue un cambio y hasta hubo cercanías con, con, con la dictadura de Rafael Videla. Eh, ¿Cómo es un poco esa dinastía? ¿Cómo fueron justamente esos cambios en el diario a través de esta familia? Que es una familia política, no solamente una familia empresarial, podríamos decir. Mira, eh, es como lo decís vos depende de qué Echeverre estuvo, eh, fue la impronta periodística y editorial del diario. Digamos, el, el, de, dentro de esta historia del diario, el, el Echeverre más este, relevante fue Arturo Julio Echeverre, hijo del gobernador, niet, eh, abuelo del quien fue ministro con Macri, eh, que era un personaje realmente muy singular, era un personaje con mucho, con mucho carácter, eh, yo diría casi... Este, tenía alguna connotación literaria también, porque era, era, era muy retratable para una novela, por ejemplo, era muy singular, decía, este, y había tenido posturas, eh, pese a que su padre, el, el gobernador, que fue radical, había sido conservador anteriormente, había apoyado fórmulas conservadoras, eh, Digamos, en el caso de Arturo Echeveri era una persona que mantenía los postulados, en principio, por ejemplo, de eh, lo que fue la, la reforma universitaria. Es una persona nacida en, en el 7, en, en 1907, eh, que, digamos, cuando le tocó ir a la universidad todavía estaban los ecos de lo que había sido, ¿no es cierto?, la reforma, y, y él la apoyó abiertamente, tuvo un partido juvenil que era reformista, el Partido Reformista Universitario, estudió en la Universidad Nacional del Litoral. Todos pasaron casi por la, por la universidad. El viejo gobernador había, se había recibido en la Universidad de Buenos Aires de, de abogado y después, como un mandato familiar, todos lo fueron. Eh, y en el caso de Echeverri es el que moderniza y el que hace del diario un imperio. Sin dinero, porque tenían mucho apellido, eran muy conocidos, el padre había sido gobernador, pero quedaron en bancarrota. ¿no? Eh, pero bueno, se casa con una persona de dinero Usa el dinero de su esposa para este, comprar el diario, para levantarlo, para poner la sede propia, comprar la primera rotativa Marinoni en el, el 47 y a partir de ahí hace un imperio. Eh, sobre todo eso también contamos nosotros, pero sin olvidar que es un libro sobre, sobre periodistas también, ¿no es cierto? Este, esto tuvo una... Cada este, situación este, vivida tenía una repercusión periodística. En ¿no? las redacciones, claro, en la redacción, en la redacción del diario en cada etapa influía. Jorge, eh, si tendrías que resumir un poco qué significó para Paraná para eh, el diario justamente y para la, la sociedad entrarriana, porque también influyó en, en otros medios en el resto del país, eh, ¿un medio después de tantos años crees que, que es solamente un medio de comunicación o ya pasa a ser una institución en una sociedad... ¿Cómo, ¿Cómo resumirías eh, qué fue el diario y qué es el diario en la actualidad? Bueno, el diario, eh, partamos de la idea de que se dice que Paraná tiene 200 años, en realidad tiene muchos más, pero bueno, desde que más o menos tiene una institucionalización reconocida, son 200 años. De esos 200 años, 100 años, estuvo el diario contando el devenir de la ciudad. A partir de ahí tenemos algo que es, si se quiere la memoria, es uno de los archivos de la ciudad mucho más, digamos, más importante no solo por, lo, por el diario, sino porque la, lo que la gente cuenta, por las fotos, por las cartas este, de lectores, etcétera. Eh, eso ya cuando el diario es el diario moderno, ¿no es cierto? Eh, a mí me parece que el diario lo, lo, lo que tuvo es que, así como tuvo un impulso de, esta, de este Arturo J. Echeverri, le faltó un segundo impulso para la reconversión, para hacer las cosas que los diarios necesitan hacer para seguir perviviendo. Pensemos, por ejemplo, en el diario La Nación. La Nación es más viejo, pero en determinado momento tuvo que hacer un canal de televisión, tuvo que empezar a contar las noticias de diferente manera, como para tratar de poner un plus a lo que ya uno se entera por el celular, o por las redes, o por los medios online. Eso no lo hizo el diario, de modo que el diario ahí perdió mucho. Perdió mucho. Y si a eso le sumamos la, la, la era moderna, donde un gobierno como el de Sergio Urribarri, este, encandilado por esta cosa de los gobernantes de querer manejar la opinión pública, este, obliga a comprar el diario a un empresario que era determinante para... Eh, digamos, era un empresario que, que necesitaba de, del Estado provincial para, para, para, para hacer la riqueza que hizo, como es Walter Grenon, a través del código de descuento. Entonces lo compra paga el diario, pero le deja la voluntad periodística, entre comillas, al gobierno de Sergio Ribarri, este, que lo estrella. De modo que hoy el diario es una marca, es una tradición oral, eh, pero en Paraná, yo no sé cómo será en otras ciudades, se ha perdido esta cuestión de, bueno, vamos al bar a leer el diario, eso no, no, no, se, no se ve. Este, bueno y un diario uno que, por el contrario, levantó mucho y hoy ocupó un poco ese lugar, un poco. Digo un poco por el cambio de costumbres ¿no? propias de, de lo que son los medios de comunicación. Jorge, eh, te agradecemos la visita. Eh, trajiste una recomendación también para, para hacernos. Sí. Eh, cuando me invitaban a, a recomendar un libro yo pensaba ¿qué? ¿por dónde voy? No? A mí me gusta mucho... Mi escritor favorito es Saer, José Saer, este, uh -huh. nacido en Cerodino, trabajó también, fue periodista, trabajó en, en el diario Litoral, donde lo echaron porque escribió un, un, un cuento que no le gustó a, a, al conservadurismo santafesino. Eh, pero también me gustó mucho, yo debo haberles los libros que más disfruté, fue este que, estoy, que tengo aquí en mis manos, que es Uno de los Tomos de Amaro Villanueva, una edición de, de Duner, porque... Eh, muestra a un periodista eh, escritor, esto que García Márquez define como escritor de diarios. Viste que hay como una categoría que, que, que García Márquez es precisamente uno, que es más allá de la literatura, ellos escriben en los diarios como, como escritores, con las observaciones propias del escritor, con este, todo el despliegue literario que puede llevar una nota. Bueno, eso es. Amaro Villanueva, con una eh, vastedad tan grande que podía contar desde lo que él sentía caminando por una calle arbolada hasta un diálogo filosófico en las eh, periferias de Paraná. O este, mofarse de las fechas este, institucionalizadas de Paraná. A mí realmente me parece que Amaro Villanueva, y aquí vuelvo al diario, que a mi criterio es uno de los más exquisitos redactores, escritores que pasó por, este, por el diario de Paraná un hombre que fue candidato a gobernador del Partido Comunista eh, porque el diario aglutinaba también el, no, no, nunca tuvo una, una posición macartista al, al revés, muchos escribían como Juan L como, como Emma Barrandegui que eran comunistas también este, podían escribir yo este, la verdad lo recomiendo, disfruté mucho eh, me gusta su forma de escribir me gusta su forma de eh, de pensar las situaciones ¿no? este, hacer intertexto con la propia cultura de uno, es decir, yo veo esto pero también saco de mi propio caudal de todo lo que he leído para contar de mejor, de mejor manera una crónica esto es Amaro Villanueva y es de la casa de, de la de Uner. Bueno, muchas gracias Jorge muchas por gracias. la visita y también por la, la recomendación. Muchísimas gracias Gracias Jorge Para finalizar este episodio les quiero compartir un fragmento del libro de Jorge Riani, El imperio del Quijote. El diario ya tenía por costumbre una práctica que se extendió por varios años más, hacer sonar una sirena cuando sucedía una noticia destacada. Si la gente quería saber de qué se trataba la novedad, entonces, había que ir hasta las puertas del diario y ver qué decía la pizarra que el periódico ubicaba sobre uno de sus ventanales. Con escritura en tiza sobre un pizarrón negro, se contaba sucintamente la noticia. Cuando se liberó a Raúl Uranga de la prisión, el diario hizo sonar la sirena y eso iba a generar otra actuación policial en su contra. Las propias páginas del diario lo contaron así. El gobierno de la intervención mandó retirar ayer de nuestra casa la sirena que muy de tarde en tarde, en estos tiempos ciegos, monologaba como una vieja demente con el aire alto de nuestra ciudad anunciando cosas de estos tiempos y de estos hombres. La entregamos con esa pena muda con que se entregan los incurables cuando los buscan del manicomio. Era 9 de junio de 1945 y la crónica continúa diciendo ayer, para anunciar nuestra apertura la hicimos sonar de nuevo con la debida anuencia pero la policía entendió que esa anuencia no era suficiente y ordenó la instrucción del sumario de práctica el sumario se instruyó seria y formalmente y unos robustos hombres vinieron ayer a llevarse a la loca a la sirena loca que anunció el fraude de Marras el fraude de un pune y que ahora ha pasado a ser parte integrante del acervo estadual. Pobre sirena, pobre loca, nosotros hemos vuelto la cara para ocultar nuestra pena. También a la sirena, la parlanchina del aire a la cual le han tapado la boca. Había escritura para todo y todo se enmarcaba en esa lucha entre poder político y medio de comunicación, con una sociedad ...que a veces se involucraba y otras veces miraba absorta. Y además les queremos recomendar otros dos libros. El primero es Entre Ríos Secreta, también de Jorge Riani, del mismo autor. Que es un libro que cuenta muchas de las historias desconocidas de la provincia de Entre Ríos. Historias no oficiales, historias que van desde diferentes épocas... ...y diferentes personajes de cosas insólitas, algunas que han ocurrido en la provincia y que también, para seguir conociendo al autor, eh, es interesante conocer esta propuesta porque eh, también Jorge Riani, en este libro, continúa su búsqueda de contar historias no oficiales, historias no conocidas. Y, por otra parte, este otro libro que se llama En Entre Ríos el diario es uno, cambios en el mercado gráfico entrerriano tras la llegada del diario uno, que es de Diego Rodolfo Albornoz, publicado por Editorial ANA, de aquí, de la provincia de Entre Ríos que es un trabajo en donde eh, Albornoz eh, analiza cómo desembarcó el diario 1 en la provincia de Entre Ríos y cómo fue disputando también eh, y ganando mayor terreno dentro de los diarios de la provincia, eh, en esto que un poco comentaba también Jorge Riani, de cómo eh, había sido el competidor del diario de Paraná y, y había tomado eh, un mayor protagonismo en el último tiempo. Hasta aquí un nuevo episodio de El sonido de las hojas eh, y los invitamos a compartir el resto de los capítulos.